Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Hoja Suelta, un podcast de entrevistas de escritores. Mi nombre es Fernando Oxia y estamos grabando esto desde la redacción del diario Última Hora desde este pequeño estudio en Asunción, Paraguay. En este episodio vamos a hablar con Carlos Arte, autor del libro de Arquitectura del Paisaje en Asunción, Estilos de una Historia Fragmentada, publicada este año por el Centro de Artes Visuales y el Museo del Barco. El libro consiste en nueve ensayos que recuentan y analizan cómo se fue desarrollando el paisaje en la capital. Al hablar de los distintos estilos que se pudieron ver en los jardines de Asunción, tanto los privados como los públicos, Carlos Arate también habla de la relación entre la política y el paisaje en la historia asuncena. Hasta ahora permite ver, por ejemplo, cómo una plaza del centro histórico se convirtió en un escenario de disputa simbólica entre el liberalismo y el coloradismo en el siglo XX. O, por ejemplo, cómo los distintos cambios de gobiernos en nuestra historia democrática y no tan democrática. Eh, significaron también interrupciones de procesos arquitectónicos que se iban desarrollando en la ciudad. Carlos Zárate es arquitecto e investigador, también es docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción y es miembro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Sin más preámbulos, vamos a la entrevista de Chaca en el diario último. formato de, de, de trabajar lo histórico que tuvo toda una, una camada, todo, bueno, tiene en realidad, porque están todos vivos todavía, eh, que, que yo creo que es eh, extremadamente valiosa, porque no es, es, eh, no es específico de un tema, sino que te, no, te, tiene te, un género. no te presenta un abanico, sí. entonces ahí es donde uno se da cuenta de la cantidad de cosas que no llegamos a investigar todavía hasta ahora. ¿verdad? O sea, es que eso justamente sí. es algo que te, te iba a comentar de tu libro. Sí. Que bueno, quizás yo más soy muy ignorante de, de muchas cosas, ¿verdad? Pero como que había así puntas de ovillo, así a cada rato, así era eh, la historia. Así, me, se me ocurre, no, pues, anotarlo me pareció. Esta es una, una película, una novela, ¿verdad? De, la historia <risa> de Henry Mangels y su gran jardín y cómo sí. él termina siendo asesinado por su Ay, jardinero. Tremendo, o sea, me parece sí. Algo de película. Tremendo. Que, y bueno, un montón de cosas así en tu libro que, que tiras así, ¿verdad? Y que claramente no, no se trata pues de eso el, el libro, ¿verdad? No, claro, Entonces, claro, pero, pero, pero fíjate, o sea, eh, eh, yo busqué, es cierto, no, hice una búsqueda muy exhaustiva, ¿verdad? Eh, pero eh, yo estoy seguro que si alguien quiere hacer algún tipo de búsqueda como la que se hizo, por ejemplo, sobre el caso de eh, los hermanos, estos los de Villamorra, eh, ahí se me da el nombre. Eh, eh, ahí sí. Eh, o sea, el... el desde el parricida de Villamora. Eh, Gadín. Eh, Gadín. Gadín sí. o sea, ¿Alguien quiere, quiere investigar un caso, un caso claro, como ese? Sí. No, sí. pero muchas cosas, incluso eh, cuestiones más políticas, ¿verdad? Bueno, después podemos ir <risa> viendo justamente todo eso, porque me ha sí, sí, sí. extremadamente interesante, ¿verdad? Buenísimo. Eh, bueno, y no sé si podemos, podemos seguir nomás ya esta conversación así. Y como digas. Primero preguntarte el origen del libro, ¿verdad? Que creo que está bastante bien explicado, pero... Quizás para la gente que todavía no vio o no escuchó. Bien. Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de, de, de estar acá eh, y de poder compart compartir con, con, los, con los oyentes. Eh, bueno, el, el, el libro tiene, tiene como varias etapas en su, en su historia, digamos. Eh, esto quizás empezó ya hace más de 12 años cuando, eh, movido por la curiosidad eh, eh, empecé, empecé a compilar una cantidad de, de, de materiales después de haber participado en un proyecto de investigación en la universidad eh, y nada, empecé a juntar materiales eh, que, que este, uno u otro estaban vinculados con este tema de la del arquitectura del paisaje en, en Asunción en, eh, digamos en particular pero iban apareciendo también en, en otros puntos del país y llegó un momento en el cual eh, me di cuenta que era importante el volumen de datos que había recolectado y que, y que sería ya injusto presentarlo simplemente así, como una bolsa de datos, y que ya tenían un volumen suficiente como para tratar de dar un siguiente paso, que era eh, tratar de entender cuál era la vinculación que tenían esos datos entre sí, eh, como para eh, ir tratando de explicar de qué manera se insertaba eso dentro del espíritu de su época. Y bueno, quizás para, uh -huh. para alguien que no, no está metido, como yo ahora, no está metido dentro de lo que es el mundo de la arquitectura, uh -huh. ¿cómo definirías vos eh, el concepto de paisaje? Paisaje, el, el paisaje es un concepto humano. Eso es importante entender. Eh, el paisaje no existe si no hay una persona que esté captando ese paisaje. Eh, y fíjate que uso el término captar, no observar, porque... Eh, o si no estaría vedado para los no videntes, y eso no es así. Eh, eh, el paisaje se capta esencialmente por los sentidos, no necesariamente la vista, eh, se escucha, se huele, hasta se puede saborear, eh, eh, se puede, se puede eh, palpar también, ¿verdad? Eh, y eh, eso, eh, digamos, esa, esas impresiones de los sentidos tienen que generar algo, tienen que eh, conectarnos con, con sensaciones, con ideas, eh, tienen que movernos, eh, algún tipo de emoción positiva o negativa tiene que generar. A partir de ahí, eh, digamos que actúa el concepto de paisaje. Cuando hay, se establece alguna vinculación. Con un paisaje que estamos, digamos, viendo desde un punto, ahí hablamos de una especie de panorámica, o un paisaje que lo estamos atravesando, ¿verdad? Y decime, justamente eh, teniendo en cuenta eso, vos mencionas en tu, en tu libro, abre con... Con una frase que básicamente dice que Asunción nace con, una, con un espacio público que Correcto. es la Plaza de Armas, ¿verdad? Eh, tu libro luego ya habla de una historia fragmentada, ¿verdad? De procesos que se cortan, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa relación de, de la ciudad con sus espacios públicos? Eh, ¿cómo, se ¿Cómo se fue desarrollando? Bueno, eh, primero hacer la aclaración que no es una particularidad de Asunción, ¿verdad? Yo me imagino que, que, el, que la totalidad del, del, de los asentamientos humanos a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del, del, del planeta eh, nacen en torno a un espacio común, eh, eh, al que después le vamos a llamar espacio público, ¿verdad? Eh, que es eh, espacio privilegiado de este tema que es la arquitectura del paisaje, ¿verdad? Eh, aunque, lógicamente, no es el único, el único espacio. También en el espacio privado se desarrolla la arquitectura paisaje. Eh, lo que comento un poco en el libro es que, lógicamente, o sea, el, en un contexto de... Eh, siempre hab hablando desde la vertiente o, o digamos, de, desde la versión occidental de las cosas, ¿verdad? O sea, arrancando un poco desde, desde la, eh, la colonización, no por una preferencia que tengo, sino por, eh, porque es muy difícil... Eh, Digamos, conseguir datos eh, previos. Eh, eh, en, en, en esos primeros años, o sea, la, la, la, idea, la idea era, eh, digamos, eh, acomodarse dentro del. Dentro, adaptarse al, al paisaje, al paisaje natural. ¿no? porque un paisaje un espacio desconocido, agreste muchas veces, ¿verdad? Y eh, eh, muy distinto del, del, de, lo, de lo que estaban acostumbrados esos primeros habitantes de Asunción, de la Asunción colonial, digo, ¿verdad? Eh, ahora, una vez que lograron asentarse, pasaron las décadas, eh, ahí, digamos, de a poco se fue eh, pasando de, eh, de adaptar, eh, adaptarse al paisaje a adaptar el paisaje. Que... Eh, digamos que el otro digamos, momento histórico que, que podríamos tener después de ese proceso de, de la colonización básicamente ¿verdad? de la fundación de Asunción y esos 1500 y uh -huh. en adelante eh, está lo que es el Paraguay independiente también ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿qué es lo que caracterizó eso ese primer si eh, siglo por lo menos de o por lo menos del siglo XIX de lo que era el diseño de la ciudad eh, y sus espacios públicos. Para, eh, para inicio del siglo XIX, eh, eh, Occidente ya venía desarrollando, eh, sobre todo Europa, ¿verdad? venía desarrollando, eh, eh, tanto para el ámbito arquitectónico como para otros, otros ámbitos eh, eh, afines desde el punto de vista del diseño, eh, eh, digamos, el estilo eh, neoclásico. Eh, y, y ese, ese neoclásico de a poquito cruza el océano y, por supuesto, en, en, en, aquellos, en, en aquellos núcleos poblacionales más cercanos al océano, eh, digamos que prende más rápido, mientras más lejos, eh, digamos, se demoró un, un poco más. Eh, y eso un poco, eh, no solamente por esa distancia física para, para, eh, que había que cubrir para llegar, sino también por el hecho que, los eh, núcleos poblacionales como los del territorio eh, paraguayo actualmente, eh, al estar tan aislados del, de, de las costas, generaron un montón de soluciones propias y apropiadas que, por supuesto, eh, eh, se consolidan mucho más y, por lo tanto, demoran mucho más la transición de una manera de hacer las cosas a otra, ¿verdad? Claro, el cambio es más claro, lento. Claro, es mucho más lento, ¿verdad? Eh, eh, y... Eh, bueno, por fuerza de las circunstancias presión del, del, de, de época de van, eh, va entrando de, de a poco, muy tímidamente durante el, el periodo francista eh, hay algún que otro eh, elemento arquitectónico que nos, nos o nos remite el neoclasicismo pero eh, digamos que eso arranca oficialmente y ahí uso eh, eh, digamos con toda la, la ley la palabra oficial ¿verdad? Eh, a partir de, de de la mini dinastía de los López, ¿verdad? Claro. Que otra vez, eh, digamos, procesos que empiezan y se terminan abruptamente, en este caso, por la guerra la triple alianza, ¿verdad? Claro, sí. Eh, en, en, en el caso, en, a ver, eh, una cosa es el neoclasicismo manifestado en eh, la arquitectura edilicia, ¿verdad? que digamos eh, eh, tuvo un, eh, una transición bastante más más rápida. Eh, lo otro tiene que ver con eh, es, eh, ese mismo estilo o esa misma tendencia de diseño aplicada a los espacios eh, abiertos, arquitectura del paisaje, porque eh, no, lo que no estaba desarrollado era justamente trabajar el paisaje en esa época. Uh -huh. Entonces cuesta un poco más, ¿verdad? O sea, vamos a encontrar con facilidad todavía hasta ahora ejemplos de arquitectura neoclasicista del periodo de Carlos Antonio López, eh, eh, pero no vamos a encontrar vestigios de, eh, de jardines de ese, de ese periodo, ¿verdad? Eh, ¿Qué ejemplos, por ejemplo, eh, digamos, de estructuras de edilicia, ¿verdad? Porque eso es lo que hay. Eh, a ver, eh, estructuras, estructuras de edilicias, eh, bueno, tenemos... tenemos eh, To toda, toda la edificación oficial eh, eh, aquí del, del, del centro de Asunción. Tenemos el, el, el, el, lo que conocemos como el, como el ex cabildo, el museo en realidad. Eh, eh, ahí tenemos el, el, el, el adosado eh, por, el, por el congreso, que es la parte del cuartel militar. Tenés, a ver un poco, eh, la catedral. Tenés, o sea, hay, hay, hay, hay varios edificios de de ese periodo que, que, que, digamos, están estilísticamente vinculados al neoclasicismo. Por supuesto, el neoclasicismo también, así bien, eh, bien criollo, ¿verdad? Tiene, tiene características que son muy, muy propias, muy locales, ¿verdad? Claro, lo que mencionabas de crear soluciones propias claro. eh, ante el aislamiento que teníamos ahora. Claro, claro. eh, y siguiendo un poco en ese, digamos, ya que estamos en ese trazo cronológico, uh -huh. eh, bueno, llega la guerra con su devastación, ¿verdad?, eh, en todo sentido. Y llega la posguerra después, ¿verdad? Uh -huh. eh, esto permite el desarrollo de, de otros estilos, pero también por la inmigración europea que vino, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo se da eso después? Sí, eh, Bueno, sabemos, sabemos que eh, eh, en la inmediata posguerra la, la política eh, digamos para, para volver a levantar al país era de puertas abiertas a la inmigración, sobre todo europea. Eh... Entonces, eh, esto, estos migrantes eh, digamos, vienen en, en, en volumen poblacional importante, por lo tanto es relativamente más fácil eh, digamos, trasladar cier ciertos usos, costumbres e eh, imaginarios desde Europa. No es lo mismo para un europeo. Que llegaba en la primera mitad del siglo XIX, donde se encontraba con un ambiente que ya estaba absolutamente consolidado. ¿verdad? En este caso, llegaban a un ambiente que estaba en ruinas y, eh, digamos, eh, eh, prendía lo que llegaba, digamos. ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, estos inmigrantes eh, vienen con, eh, con su capacidad laboral, eh, pero también con conocimientos técnicos. Eh, mucha habilidad para el comercio también y se posicionan bastante rápido, muchos de ellos muy rápido económicamente y por lo tanto también socialmente y, eh, y digamos dan, dan inicio casi de manera inmediata a, a un nuevo formato de, de clase alta que es la burguesía y por supuesto, o sea, como, como, como digamos, es una clase alta distinta a la que, a, a la que existía antes de, de, de, de, de la guerra, ¿verdad? Que, que, que digamos, estaba asignada por eh, eh, los dictados de esta mininastía, como le digo yo, de, de, de los López. Eh, esta, esta, esta nueva clase social alta de posguerra eh, busca otros tipos de símbolos de identidad. Eh, o sea, nosotros somos algo nuevo, somos distintos y somos el futuro. Entonces, digamos, entre los diferentes eh, elementos que ellos consideraron para, para digamos, eh, establecer esa identidad, el jardín, el jardín frontal de las, de, de la, de las villas que, que, que instalaron, eso era fundamental, porque era novedoso. Claro, ese es como, digamos, el nacimiento del jardín privado... Sí, sí. Prácticamente. Eh, a, a algún que otro ejemplo eh, previo había, por supuesto. Elisa eh, Lynch, lo claro. que mencionabas. Sí, sí. Eh, eh, bueno, lo, lo, lo, lo del caso de Elisa Lynch son jardines eh, de patios interiores, en realidad. Claro. ¿verdad? Eh, yo te diría, aunque no, no, no, no, no pudimos acceder todavía hasta hoy en día a, a, a los planos originales del proyecto del Palacio de López, pero por la configuración que tiene, es muy probable que haya tenido un, un, un proyecto de jardín también. Un diseño. ¿verdad? Sí, un diseño. Okay. Eh, estamos hablando, por supuesto, siempre en términos de eh, di, eh, diseños academicistas, ¿verdad? O sea, hablamos de estilo, ¿verdad? Porque por supuesto que sí habían jardines, digamos, con criterios eh, no academicistas, más populares, ¿verdad? Eh, eh, que, que, que, que, digamos, siguen otros parámetros. Eso sí había. Claro. Uh -huh. Y. Eh... Bueno, en, en este periodo posguerra, eh, por un lado está el, este nuevo fenómeno de los jardines, de esta nueva burguesía, que decís. Uh -huh. Pero también a partir de la era liberal, eh, también se desarrolla otra ciudad, ¿verdad? O sea, en materia de espacios públicos, y estamos hablando okay. claramente ya de gobiernos. Eh, de nuevo, yo sé que ya explicás en el libro, pero quizás no, no, para, no. para la que la gente se interese. ¿Cómo, cómo se da ese, ¿Cuál es ese proceso de los gobiernos liberales y el diseño de una ciudad? Eh, en, en la transición del siglo XIX al XX eh, se da nuevamente un fenómeno hacia nivel, a nivel de cultura occidental que, eh, que cruza digamos, eh, eh, eh, ciertos eh, eh, pensamientos, ideas, situaciones, intenciones entre ellas, los dos que son fundamentales para, para digamos, para la, eh, la constitución intelectual del liberalismo acá, acá en Paraguay y creo que también en toda la región, ¿verdad? Que es, eh, por un lado, el positivismo y, por otro lado, el higienismo. Eh, entonces, eh, cruzados esos dos elementos, eh, eh, es, es como... Eh, el resultado esperable que haya la intención de plantear una, eh, un nuevo formato de ciudad, una nueva ciudad que, que mire hacia el futuro más que hacia las tradiciones, ¿verdad? Sobre todo eh, una ciudad que trate de resolver algunos problemas acuciantes y eh, digamos de muy larga data que tienen que ver con cuestiones eh, de higiene y de, de, de, de, y de confort, ¿verdad? Entonces dentro de ese marco eh, Digamos, las, la, las ciudades eh, eh, sacan los jardines de, de los espacios privados y los, eh, los instalan también en los espacios públicos. ¿Y cómo se así, tradujo eso así en la práctica en Asunción? En la práctica en Asunción eso se traduce en eh, la incorporación de, de jardines diseñados a, los, a, a las plazas que ya estaban eh, preestablecidas, pero que eran simples arenales de pronto, ¿verdad? Ah. Eh, eso es importante entender. Eh, la primera de ellas es justamente en la Plaza de Armas, ¿verdad? Que eh, tenía, tenía ciertos elementos de diseño, eh, pero muy básicos. Tenía un, un, eh, un, una especie de, de cercado de, de, de borde con un zócalo eh, eh, y algunos elementos como bancos, pero digamos na, nada sobresaliente a nivel de plano, ¿verdad? Y eh, eh, cerrando el 1900, o sea, cerrando el siglo XIX, en el 1900... Eh, digamos se inaugura un, un diseño eh, para hacer eh, eh, digamos un, un acompañamiento a esa columna que está todavía hasta hoy en día eh, que es la, la conmemorativa a la jura de la constitución que está ahí desde, desde 1873 si mal no recuerdo y eh, digamos que justamente en este esto que decís de mirar al futuro verdad. Uh -huh. también tiene que ver con el gobierno liberal y las posturas políticas con relación a la guerra. ¿verdad? Absolutamente. O sea, Estamos hablando de una época en la cual eh, eh, eh, el, el ideario de un partido eh, eh, se traducía así, de manera casi literal ideológicamente en, eh, en, en, en el grupo de poder, ¿verdad? Eh, cosa que con el tiempo se fue perdiendo, ¿verdad? Puedes tener eh, hegemonías de décadas de, de, de, de un partido, eh, eh, pero que no, no gobierna siguiendo los principios rectores de sus propios idearios, ¿verdad? En esa época eh, sí. Claro, en esa época podemos, podemos decir que sí, okay. o por lo menos bastante más cerca de lo que hoy están, ¿verdad? Eh, eh, y nada eh, eso verdad o sea, eh, eh, eh, entonces eh, era como como más fácil porque estaba eh, estaba abonado el terreno para que ocurran este tipo de cuestiones y en ese en ese mismo contexto eh, justamente estamos hablando de pequeñas historias que se pueden desprender de tu sí. libro verdad sea la historia de la plaza hoy plaza oleario verdad la que está sí. okay. al lado del Sería provocar a la gente la que está al lado del eh, de la, de Panteón, Panteón, sobre Palma. Correcto, ¿verdad? exactamente. Eh, ¿Puedes explicar un poco cómo, cuál es la polémica que, que se suscitó a raíz de esta plaza? Eh, bueno, eh, primero eh, primero comentar que en, en ese predio estuvo el mercado central hasta 1909. Y, y ya dentro de esa corriente higienista... Eh, eh, porque era, digamos, un foco infeccioso muy importante, eh, se decide su demolición. Uh -huh. Aparte el edificio ya, estaba, ya, ya amenazaba ruina también, eh, ya habían desprendimiento, etc. Entonces, digamos, eh, se decidió cortar por lo sano y eh, mientras, eh, mientras encontraban una solución al, al problema, se armó un mercado provisorio en la Manzana, al lado donde hoy está la Plaza de la Democracia. Así que se demolió el edificio del, del mercado central, del mercado Guasú original, y quedaron los escombros ahí por, por varios años, eh, hasta, hasta bien entrada la década del 20, eh, sin, sin, sin mayor idea de qué iban a hacer y también sin mayor idea de cómo iban a finalmente resolver la cuestión del mercado, uh -huh. que se suponía que era provisorio ahí en, en lo que hoy es la Plaza de la Democracia y se quedó más de 20 años al final. verdad eh, eh, la, eh, la propia... La propia tecnología con la cual se materializó eh, te, te da la pauta de que ellos pensaban que iba a quedar un tiempito nomás, ¿verdad? Pero resistió más de dos décadas. Bueno, en algún momento, eh, durante, eh, durante la segunda mitad de la década del 20, ya bajo el gobierno municipal de Miguel Ángel Alfaro, eh, se, se decide darle un, un otorgarle un jardín a ese, a ese baldío lleno de escombros que no se podía usar absolutamente para nada, ¿verdad? Eh, y el, el diseño, si bien no, no, no, no existen documentos que indiquen quiénes son los autores, eh, por, por cruces de informes es, es muy fácil inferir que eh, estuvo vinculado el entonces director de Parques y Jardines, que fue, era Leopoldo Benítez, eh, también, eh, para, sobre todo para la parte de detalles florales, el pintor Juan Zamudio. Y por supuesto, conociendo el temperamento y la personalidad de Miguel Ángel Alfaro, estamos muy seguros que él no se quedó mirando desde afuera eso, sino que metió mano y, y muy buena mano en, en, en las directrices de, de diseño. ¿verdad? Entonces se plantea un diseño que, digamos, tenía un aspecto bellísimo, eh, eh, sobrio, simétrico, con, con, con una serie de elementos, que una vez que vos bajas la lupa, te encontrás con que... Eh, existen, eh, eh, existen reiteraciones de elementos que, eh, que siempre se repiten en, en un número Vas a encontrar siempre de todo tres Tres cuadrados, tres círculos, tres triángulos, eh, eh, tres curvas, tres contracurvas eh, Y en esa época importante entender que no se, no se proyectaba, no se diseñaba como se diseña hoy eh, eh, este tema de diseñar con la calculadora, con la regla, hablar de un metro, dos metros, tres metros, eso es muy nuevo. Eso ya es prácticamente a partir de, de la década del 40 en adelante. Antes se diseñaba por proporciones y salía lo que salía. ¿verdad? Por, ¿verdad? por proporciones. Y sacando las proporciones de los elementos compositivos, rectores de ese, de ese diseño, te encontrás con que hay además proporción áurea. Así que nada es un accidente. El 3 algo re, a, remite a algo ¿eh? ¿a que remite? el 3 es el número por excelencia para hacer alusión al positivismo pues te habla de los tres estadios los tres niveles desde el hombre inferior hasta el, hasta el hombre eh, superior iluminado ¿verdad? Eh, y, y, que era y, una de, de las corrientes claro. vinculadas al idealio al, del, del, del liberalismo, del liberalismo por no supuesto sea... no eh, el, el, el eh, eh, Cecilio Báez que era el, el, el mayor referente intelectual del partido liberal que también fue presidente de la república eh, era también el mayor referente del positivismo, ¿verdad? Y, y de hecho, en, en ese espacio, una vez que estuvo diseñado, ahí, durante un, un, un tiempo, un par de años, funcionó un bar, una especie de casilla bar, eh, y donde justamente toda la intelectualidad liberal, y ahí se reunía, ¿verdad? Claro, era que era la mayor. Era el Zoom, claro, sí, era el, zoom, el zoom, exactamente. Y <ríe> bueno, un poco eh, siguiendo de nuevo la línea eh, cronológica, Llega el, el gobierno de Higinio Morini, ¿verdad? Correcto, sobre todo. Sí. Y bueno, llega un nuevo periodo, ¿verdad? Que después se acentúa seguramente con, con Stroessner y compañía. ¿Qué, ¿Cuál es el proceso que tuvo esa plaza eh, en esa disputa entre el pasado y el futuro de los dos partidos que estaban. Pa Pasó algo notable. Eh, esa plaza que eh, se conocía comúnmente con el nombre de Plaza del Mercado, a veces. Placita del Mercado también vamos a encontrar. Eh, tenía una tercera eh, denominación. Eh, plaza Innominada. Plaza Innominada. Y te cuento que hay documentos oficiales de la década del 30 en el cual hablan de la, plaza, de la Placita Innominada. Cito en Palma, eh, eh, Independencia Nacional, Nuestra señora. Eh, Nuestra señora y Estrella. Y re resulta que nunca... ¿Quién sabe por qué? Nunca salió una ordenanza municipal eh, asignándole un nombre. La primera vez que tiene un nombre oficial es eh, eh, ya en septiembre de 1940. Eh, y no, no lo pone la municipalidad, lo pone el Congreso como homenaje eh, póstumo al fallecimiento trágico de Maricales Tigarribia. Ah. Entonces, eh, deciden ponerle el nombre de Mariscal Estigarribia y además la ordenanza, eh, eh, eh, perdón, el, la, la ley, la ley eh, eh, ordenaba que eh, se fusionen las plazas eh, de, de, de esta plaza que estamos hablando con la plaza de al lado, la plaza donde está el, el Panteón de los Héroes. O sea, eh, ese tramo de, de Nuestra Señora de la Asunción tenía que ser peatonal, tenía que estar totalmente fusionado. Eso no se ejecutó nunca, ¿verdad? Eh, digamos que hasta ahí va la historia liberal sobre ese, sobre ese predio eh, cuando, cuando sube Mourinho y después de un tiempo eh, eh, digamos decide eh, que para su supervivencia política era importante darle un codazo a, a los liberales con los cuales llegó eh, hace eso y entre un montón de, digamos, de medidas que se van tomando de carácter práctico y de carácter simbólico esa, eh, esa plaza es eh, y, y la mayoría de las plazas diseñadas, los jardines diseñados en el periodo liberal eh, son suprimidos y son suprimidos en el momento en que más lindo se veían. O sea, la, la, muchas de las imágenes que vas a ver acá son tomadas prácticamente en las vísperas en que desaparecen y desaparecen uno detrás de otro, así, un día detrás del otro. Es un mensaje claro. político. Y es claramente un mensaje político. ¿eh? Porque, porque es eliminar un diseño eh, que, digamos que estaba absolutamente asociado a, a, a, un, a, un, a un sector ideológico y partidario e instalar otro modelo que te sugiere otro tipo de uso. O mejor dicho, te desalienta el, el, el, el uso porque es un diseño seriado y un diseño aburrido. No tiene absolutamente nada, nada eh, digamos de, de, de, de elementos sorpresa ni para recorrido ni nada. Y sobre todo, se te, se te ve a kilómetros, se te ve a kilómetros ¿verdad? El, el, el, el control. Lo de eliminar árboles y que se vea descampado. Exactamente, exactamente. Y, eh, y por supuesto, cambiarle el nombre, ¿verdad? Cambiarle el nombre. Había que cambiarle el nombre a una plaza que llevaba el nombre de, de, de uno de los máximos referentes del Partido Liberal y eh, se le cambia el nombre por uno de los máximos referentes intelectuales del Partido Colorado. Juan Eoleari. Y así se llama Juan Eoleari. Y le clavan el busto ahí en el medio, así como, eh, digo en el libro, como para que no quede duda del mensaje político. ¿verdad? Son interpretaciones muchas veces, ¿verdad? Pero qué difícil es imaginar otro tipo de situaciones. Parece claro. sí. sí. que es 2 sí. más 2, este, sí. ¿verdad? Eh, sí, y es un claro ejemplo de cómo el contexto político influye en el diseño de la ciudad, ¿verdad? Que, que me parece que es un poco el gran mensaje, de, o por lo menos lo que yo pude sacar del libro, es ver un poco cómo las distintas decisiones de políticos eh, terminan repercutiendo en la estética y en el diseño de la ciudad que todos habitamos, ¿verdad? O sea, viendo mal, ¿verdad? Porque finalmente también hay cosas buenas dentro de lo que mencionaste ¿verdad? Claro. de la era liberal por ejemplo Claro. Hay, hay, si me permitía, hay una cosa que va atado a esto que me estás diciendo que suelo comentar con frecuencia que tiene que ver con eh, eh, con qué es lo que a mí tanto me atrae me apasiona de, de, de esta temática en, en particular que es la arquitectura del paisaje y es que a diferencia de la arquitectura de iglesia, la arquitectura del paisaje es pero muchísimo más sensible entonces cuando hay un cambio social lo, eh, lo, vas, lo vas a ver inmediatamente reflejado para bien o para mal en el espacio público que está diseñado en el diseño de ese espacio público antes, incluso bastante antes que empiecen a modificarse las estéticas de, eh, de los edificios Pero lo, primero fue, claro, es, lo primero es eh, la primero. calle a veces hasta te adelanta lo que en realidad se va a instalar después eh, son termómetros sociales sumamente sensibles y por lo tanto están repletos de datos. Y datos que todavía tenemos que escarbar. ¿no? Justamente, algo, un, una expresión que usas en el libro es, Dos expresiones se me quedaron de este, de este proceso de, que se dio durante, la, durante el periodo de higinio Morinio y uh -huh. luego durante el gobierno de la dictadura de Stroessner, que la, la primera es que la belleza es sustituida por la pulcritud. Correcto. ¿verdad? Y la segunda es que esto fue una amnesia inducida a toda una sociedad, ¿verdad? Olvidar el pasado a través. Sí. Eh, básicamente demoliendo eh, jardines, en este caso, ¿verdad? O plazas. Eh, hoy la Plaza de Armas está... O sea, lo que... Todas esas plazas frente al Congreso están enrejadas. Sí. Eh, la plaza uruguaya está enrejada, fue la primera creo. plaza Italia. La plaza eh, Italia fue la primera. La plaza Italia, sí. cierto. Eh, ¿Te parece una herencia de ese proceso el, lo de enrejar plazas? ¿Te parece que seguimos en el mismo o te parece que ya, ya con la democracia ya entramos a, a una nueva fase dentro de nuestra historia arquitectónica? Eh, no, claramente es una herencia. Es una herencia y un fato. Y hay que decirlo con todas las letras. O sea, eh, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la necesidad? O sea, si ya se desalojó y si, y si la, el cuartel central de la Policía Nacional está enfrente, ¿cuál es la necesidad de enrejar todo eso? Es, esto es tan, tan sencillo como ir a averiguar a cuánto está el metro cuadrado de rejas y ahí uno se da cuenta que esto claramente es un negociado. No había ninguna necesidad de enrejar ese espacio. Pero ninguna. Ningún justificativo. De hecho, no hay ningún justificativo para enrejar ningún tipo de plaza. Porque si no, estamos atentando contra, contra su esencia. Que tiene que ser público, tiene que ser fluido. O sea, y en el libro mencionas que a partir de los 90 y claramente con la democracia, porque esto con Stroessner no se iba a poder, las plazas adquieren un se convierten también en un espacio político mucho más activo de la Correcto. ciudadanía, ¿verdad? O sea, tenemos el marzo paraguayo nomás luego como el gran ejemplo de, de espacios públicos que se, son apoderados por eh, los ciudadanos, ¿verdad? Eh, en ese contexto también se podría ver el enrejamiento, más allá de la corrupción, ¿verdad? Eh, que seguro que hay, como decís, pero el, desde el punto de vista de básicamente eh, imposibilitar, por ejemplo, manifestaciones eh, espontáneas, ¿verdad? O sí, cosas así. A ver, eh, lo que pasa es que hay, eh, para los grupos de poder, es demasiado fácil encontrar excusas. ¿verdad? Obviamente el grupo, a cualquier grupo de poder le da miedo que la gente se junte y se manifieste. ¿verdad? <ríe> eh, mira, yo estuve en muchísimas manifestaciones en los últimos 25, casi 30 años. Eh, me conozco de memoria, la, la, la, la, la, más, más que, más que o desarrollo la, la destrucción progresiva de... de de las plazas del centro, sobre todo en la zona de la, de, de la plaza de armas. Eh, me conozco de memoria el argumento del poder de decir que la, las recas son importantes para que no se destruya más. Y hay una cuestión, si me permitís, te quiero mostrar esta imagen, ¿sí? Esta imagen. Si sí. te fijas... Ahí se el como, jardín del ex Cabildo. Exactamente, el jardín del ex Cabildo, es que está tomada la imagen desde, el, desde la planta alta del Cabildo. Esta imagen se tomó en 1910. En 1910, donde el único ejemplo previo de, de jardín diseñado era el que estaba al lado, y esto con otras características totalmente distintas, porque presenta una mosaicultura, ¿verdad? es mucho más refinado. Era un plato volador que caía ahí. Y vos ves que hay muchísima gente. ¿Vos ves a alguien que esté pisando eso? Es bellísimo. Nadie te va a pisar algo que se nota que está diseñado. Si nosotros, porque me meto yo en, en uno de los cientos de grupos de manifestantes que han ocupado esas plazas en los últimos 30 años. Eh, estábamos pisando ahí era porque ya no había nada. O sea, no, había, no había un diseño que destruir. Ya no había nada. Ya estaba totalmente destruido. Y, no, y no, no era algo que se destruyó ni en esa época, ni en la década del 90, ni en la década del 80. Eso ya se destruyó entre la década del 40 y la década del 60, cuando se suprimieron todos estos jardines de carácter no y se pusieron diseños absolutamente seriados, carentes de cualquier tipo de, de posibilidad de que uno establezca una empatía con ellos. Claro. Por eso que yo hablo de, de, de el paso de la estética a la, a, a, a, a la pulcritud nomás, ¿verdad? Claro. claro. El orden y, claro. y la higiene, sí, no, no es que la higiene, uh -huh. la, el orden lo que se priorizaba. ¿verdad? Exactamente. Eh, justamente hablaste... Muy castrense. Del... Sí, exacto. Regímenes militares, <risa> ¿verdad? <risa> En, hablaste del deterioro de las plazas, ¿verdad? Y algo que, bueno, en última hora está acá cerquita de, de estos lugares que decís. Uh -huh. Y algo que vemos mucho nosotros que estamos todos los días por acá es el deterioro del centro, ¿verdad? Cada día más. Eh, lugares abandonados, ¿verdad? Edificios, propiedades privadas que se abandonan por X motivo. Uh -huh. Vemos... Eh, más allá de las rejas vemos todavía muchísima gente indigente verdad mucha gente que vive en la calle y mucha sobre todo muchos chicos eh, adictos a las drogas deambulando por Luego. las calles verdad ¿Cómo, qué se puede hacer o qué, cuál es el proceso que está pasando el centro eh, histórico de Asunción y qué es lo que nos espera de aquí a futuro si esto sigue así eh. Asunción está absolutamente entregada a, a los avatares y designios de los grupos económicos, privados y sus emprendimientos. Eh, y eso eh, no significa necesariamente una teoría de conspiración ni nada por el estilo. Ahora no es que ellos se juntan entre ellos... Eh, eh, entre gallo y medianoche para ver cómo se le puede perjudicar a la ciudad o a la nación. No pasa por ahí el tema. Pasa simplemente por dónde les va a ser más fácil establecer sus negocios. Entonces, si les va a ser más fácil establecer en aquella esquina, se van a aquella esquina. Y resulta que el Estado queda ausente en esta hora. ¿Eh? El Estado es el que, desde sus diferentes... Reparticiones desde gobernaciones hasta municipalidades claudicó hace años, por no decir décadas, de sus responsabilidades. Entonces, es un déjalo ser, hagan lo que quieran, y por supuesto, eh, el, el, el sector económico y todo, de algún modo, pertenecemos también al sector económico privado. ¿verdad? O sea, lo que busca es lucro, esa es su finalidad. Su finalidad no es mejorar las ciudades, no le podemos pedir eso van a buscar el lucro y por el camino más abreviado posible porque funciona así. ¿Sí? ¿Te parece justamente en, eh, bajo esos términos se puede explicar el eje corporativo que estamos teniendo absolutamente. el alejamiento del centro para eso? Claro, absolut absolutamente. O sea, le, le, es mucho más práctico en términos económicos instalarse en, en esos lugares que aquí eh, y pero eh, digamos es porque, digamos, está echado todo al, al, al, al arbitrio de ellos. ¿verdad? O sea, si hubiese un, un, un, una municipalidad eh, con los pantalones y las polleras bien puestas, ¿verdad? estaría reorganizando la cosa porque para que una ciudad no solamente sobreviva, sino para que evolucione, los aspectos económicos son un elemento más, no más dentro de la ecuación. Pero se, entre, se entregó absolutamente a partir de la década, del principio de la década del 90, ¿verdad? Eh, eh, mismo con, con, con el tema del plan regulador. El plan regulador tiene cerca de 300, 300 modificaciones desde, desde que se habilitó Y todas las modificaciones son una más absurda que otra. Todas son eh, modificar la capacidad de, de, de ocupación del suelo en una o dos manzanas. Y estamos, estamos llenando de parchecitos y te das cuenta perfectamente bien que no no responden al criterio de, de, de mejorar eh, el, eh, la calidad del espacio público, la, la, la, la, el confort urbano, sino simplemente que se le pueda sacar mayor lucro a, un, a una porción de terreno. No pasa, no pasa eso. Es donde vos verificas que está absolutamente claudicada la, la, la, la municipalidad. Y después, lo, lo que vemos todos los días, como, como hongo te aparecen estaciones de servicio por todos lados y, y, y programas comerciales que, que se duplican, se triplican, se enciman y vos miras y te das cuenta que, que no tienen gente. No tienen gente y cada vez aparecen más, ¿verdad? Y ahí, ¿Te referías a edificios? No, no, no. Me refiero a... Sí, edificios también. Eh, edificios también. Pero me, me, me, me, me refería puntualmente a, a, eh, a negocios, a comercios... Eh, eh, estamos, estamos repletos de farmacias. Pero repletos de farmacias. Y... ¿sabes? entras en, en, en alguna de estas... Y te encontrás con, con medicamentos... En promoción... Al 30% de, de, de, de, de, de, de su valor. Y así decir, ¿cómo, ¿Cómo sobreviven? Yo sea, te das cuenta... No, acá la cosa pasa por, por otro lado. Y, y ahí... Entra el, el lavado... Claro. como Como explicación, ¿verdad? Qué bueno con este mm. tema. Yo creo que con este tema de a ultranza, mm. que fueron más de 100 allanamientos en todo el país, ¿verdad? Y el mayor operativo contra el lado de dinero en Paraguay hasta ahora, creo que un poco caló en la gente, sobre todo, para entender un poco ciertos desarrollos de ciudad, ¿verdad? Eh, de, bueno, de decir, ah, ahora tiene sentido que ¿verdad? ciertas cosas en la ciudad como que se construyan cosas O, de nuevo, eh, edificios donde vos te preguntás quién vive ahí o quién puede pagar eso, ¿verdad? Sí, te, te, te, te vas a encontrar eh, con, con edificios que ya están inaugurados hace 3, 4 años Y que tienen todas las luces prendidas y vos sabes perfectamente bien por una cuestión así básica de, de, de, de, de que se supone que cada uno tiene un horario distinto, es imposible de que todas estén prendidas y de hecho nunca ve nadie asomado a los balcones. Pero religiosamente a las 5 de la mañana se apagan todas las luces y todas se prenden a las 6 y media. ¿Y qué es lo que, qué es lo que queda así si, de nuevo la pregunta ¿verdad? de pensar a futuro de Asunción, verdad? Porque claramente... Bueno, puede ser que haya algún cambio... De, en, ...en estas cuestiones que decís... ...pero si, si esto sigue así... ¿qué, ...¿qué podemos esperar... ...de la ciudad, del centro, por ejemplo? ¿verdad? Eh, eh, eh, el centro va a seguir... ...va a seguir continuando... Con su, ...con su proceso de despoblamiento... ...va a llegar un momento... ...en el cual... Eh, eh, ...a la fuerza... ...va a tener que intervenir... ...la municipalidad... ...y si no, va a tener que intervenir el parlamento como ya lo hizo, justamente por la, por, por la incapacidad, por la incapacidad de las autoridades municipales, ya fueron perdiendo dominio sobre la Plaza de Armas, sobre la Plaza del Panteón, ¿verdad? que se les, se les arrebató el dominio por inútiles. Eh, eh. Eh, eh, en algún momento va a haber una presión y, y sea la municipalidad o sea el, o sea el, el, el, digamos otra instancia de, de del gobierno va a intentar algún tipo de políticas y medidas así muy puntuales que van a, van a de nuevo a tender a, al famoso regreso al centro pero hasta que no haya una política y una política diseñada por lo menos a 30 años de plazo son cuestiones, van a ser soluciones absolutamente coyunturales y totalmente frágiles que así, en, en el primer cambio de, de, de, de, de gobierno pueden venirse totalmente abajo otra vez, sin ninguna garantía. Eso es lo que va a pasar. Vamos a estar ahí en esa situación. Me preguntan a veces si es que se va, se va a terminar de despoblar Asunción. Asunción no se va a terminar de, de despoblar, pero Asunción se trancó, se trancó en 500.000 habitantes hace más de 20 años más de 20 años con la misma cantidad de habitantes lo que va a pasar es que va a crecer todo el conurbano, ¿verdad? Eh, tanto, el, eh, tanto lo que conocemos como área metropolitana como lo que también debería de ser entendido como área metropolitana que es eh, la zona de, del, del bajo presidente Ayer, ¿verdad? Eh, eh, Remancito, eh, eh, claro Chagui, Remancito y mm, eh, Villa Alle, por supuesto y probablemente hasta Benjamín Acebal ¿por qué? porque eh, una parte importante de la población de, de, de, de, de estas ciudades así como para el caso de la ciudad del área considerada del área metropolitana eh, vienen a Asunción todos los días a trabajar entonces lo que va a pasar es eso o sea, la gente, o sea, van a seguir creciendo digamos estas ciudades que forman parte del, del área metropolitana eh, y Asunción va a continuar siendo muy muy muy eh, exclusiva porque, porque también tiene una, una, unas tasas, unas tasas que son absolutamente gente, ¿verdad? Claro. Sí, es, sí. Es, es, es casi imposible conseguirse un, un, un sitio para vivir propio en, en Asunción. O sea, te endeudas 20 años, mínimo. Sí, y un poco lo que dijiste, lo que estabas diciendo, ¿verdad? Lo de lo de quien regula la ciudad. Uh -huh. Finalmente parece que el lucro es lo que regula el, el, el, el gran regulador acá, o sea, ¿verdad? O sea. Y ya ves, y ya ver, ya ver el resultado, ¿verdad? O sea, ya ve, de, darle, de darle el timón a quien no corresponde. O sea, esto no es un alegato en contra del lucro. Es simplemente que no es función del sector privado administrar una ciudad. No es su función. Eso no va. Por último, Carlos, eh, algo que, que solemos pedir acá a los entrevistados es dar algún tipo de recomendación de libros, de obras que... gente quizás no, no está... como yo, ¿verdad? que no, no soy arquitecto, ni mucho menos. verdad. Okay. Eh, me interesó el libro y hay cosas ahí que me, que me gustaría seguir leyendo, ahora me, me gustaría seguir investigando. Ok. Eh, sobre este tema en, en, en particular, eh, bueno, a ver, eh, yo ya, ya quiero hacer publicidad en mis producciones, <risa> <risa> pero no, eso, eso no se hace. Puede hacer? ¿no? <risa> no, no, no, porque además todavía no, no, no, hay, no hay fecha. Simplemente comentar que sí, que, que, que estamos trabajando. Y ¿Sobre hay, qué va a ser tu próximo libro? Eh, siempre se, seguimos sobre esto, pero seguimos, te, eh, digamos, eh, otro, eh, otros elementos. La idea pues finalmente es eh, poder eh, ofrecer elementos que sirvan eh, de argumento para la protección del patrimonio histórico. Porque no es suficiente poder pues, decir, eso es de antiguo nomás. Sí, ok, es antiguo, pero ¿y eh, tenemos que proteger por qué? ¿Verdad? O sea, no, no vale decir, eso es un jardín antiguo. Sí, bueno, está bien, pero ¿y qué nos dice? Bueno, o sea, nos habla de estilo, ¿sabes que Ese es un representante del estilo neoclasicista y ya quedan muy poco en el país. Así como del estilo, eh, digamos, el, el, el otro el libro que está ahora en carpeta, esperemos salga antes que termine este año, eh, tiene que ver con eh, tipologías tipología, ¿verdad? Y eh, trabajando en paralelo otros, eh, otras posibilidades que tienen que ver con eh, elementos, los elementos constitutivos. Eh, especies vegetales, por ejemplo, ¿qué especies vegetales había en estos jardines eh, en, a fines del siglo XIX principio principios del XX, por ejemplo? Eh, que, que no es un dato menor, porque eh, era, era una época en la cual las especies vegetales nativas estaban muy bien consideradas. Y eso, así como se perdieron estos diseños, se perdió también ese criterio de eh, de utilizar especies nativas con con eh, eh, para estos jardines verdad son es, es, es importantísimo pero bueno te como te digo a futuro discúlpame eh, para digamos como para ir contextualizando un poco más bueno me, me agarras me agarras un poco de sorpresa eh, bueno de hecho que mencionas en mm. tu tienes una bibliografía en, tu, en el libro sí ¿verdad? pero mm. eh, digamos eh, son, son son todos datos sueltos verdad o sea, es, eh, yo creo que eso me empujó también a acelerar la posibilidad que salga este libro porque no, no, yo no había encontrado y creo que no hay un libro que trate específicamente la arquitectura del paisaje en, en, en Paraguay en general y en Asunción en particular. Entonces, eh, lo que yo diría es que eh, hay, hay muchos datos sueltos que son muy interesantes y que me fue muy útiles, que es lo que te comentaba justo al empezar la, la conversación, creo que fuera de micrófono todavía, eh, de, de, de estos, estos historiadores que han hecho recopilaciones de, de, de, de pequeñas historias de vivencias. y de pequeñas vivencias sí. y pequeños datos eh, eh, no, porque nos ofrecen un menú nos muestran una cantidad de cosas que no exploramos todavía claro. y nos dan el pie para arrancar creo que sí. y, eh, lo que me viene a la mente cuando decís esa descripción es un libro que está en tu bibliografía, creo que es Las historias minúsculas de Luis Del libro. Que, sí. que es un libro genial porque Correcto. Este, son historias de dos párrafos de una calle pero, pero son súper interesantes, ¿verdad? Son cosas que nadie Correcto. O sea, ¿por qué tu calle se llama? ¿Cómo se llama? ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Eh, eh, está, está también el, el libro de Carlsen ahora que decís. El libro de Carlsen es el de, de las calles de Asunción. Está buenísimo, te, cuen, te cuenta la historia y el, el origen del nombre de cada, de cada calle y qué implica eso. Y también de, de las de la plazas más antiguas, ¿verdad? Eh, eh, yo me imagino que eh, al autor que citaste recién no le hace mucha gracia que le cite a, a Jorge Rubiani y viceversa tampoco, ¿verdad? Porque sé <risa> que andan medio enfrentados. Pero, pero, pero bueno, Rubiani también, eh, digamos, eh, hizo ese tipo de, de colectas así que son como una especie de poburrí. Y, y, que, y que son muy útiles para arrancar, claro. muy útiles para Quizás no son súper sí. academicistas, pero, eh, claro, pero son quizás más útiles ¿verdad? que muchas otras cosas. Claro, o sea, eh, eh, eh, sobre todo como te digo, o sea, nos, nos, eh, nos sirve también para darnos cuenta que qué poco hemos investigado, qué poco hemos eh, profundizado en, lo, en, en aspectos históricos que vayan más allá de, eh, de, de, de, la, de la historia militarista. Y de la historia eh, eh, política que siempre termina otra vez en, en, en, en cuestiones eh, armamentísticas, digamos. Eh, que poco estudiamos la, la historia civil. Eh, por eso me parece sumamente valioso eh, aporte, como el caso de, de, de David Velázquez y Ferger, por ejemplo, que trabaja el tema educación puntualmente. Una falta sentida que, que, que, que tenemos de siempre investigar sobre eso. Y... y y, y lo hace de una manera espectacular, ¿verdad? Y así, así eh, varios, varios, varios autores que, que, que digamos trabajan, trabajan los otros aspectos de la historia. Claro. Mm. Bueno, creo que ahí viste uh -huh. unos cuantos muy útiles. Eh, te agradezco muchísimo por la no, entrevista, Carlos. Muchísimas gracias, Fernando. En serio, por la, por la consideración. Me puse muy contento con la invitación. Ya, y cuando cuando digas. Te esperamos para tus próximos libros. Entonces, Excelente, ¿no? gracias. La hoja suelta es un podcast del diario Última Hora conducido por quien les habla, Fernando Boxian y con la edición de sonido y ahora también la edición de video de Luciano Jara estamos estrenando este formato donde también vamos a empezar a publicar estos episodios en formato video para que puedan ver si es que quieren nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast favorito. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo programa.